<risa> uh, un, poquito. Uh, un poquito, un poquito. Uh. <tose> <tose> ah, <tose> un poquito. caliente, caliente, caliente, caliente. caliente. caliente. say la